Whoa, whoa, whoa, Buenos días! Segundo día del camino de Kemix. Anoche llegué a Fresno de Caracena después de cascarme 55 kilómetros más, en total 105. Se me hizo un poquito tarde anocheciendo porque me, me perdí por los montes de la serranía de Caracena, ya en Soria. Y bueno, llegué al, albergo, al albergue municipal gratuito en Fresno. Tuve que buscar al alcalde. Me encontré con otro peregrino más, un hombre mayor que también venía en bicicleta. Había metido la llave por dentro y casi no pude entrar. Ya me veía haciendo cobijo, pero estuve aquí. Por ahí tengo el saco de dormir. Hice la colada. Me preparé mi cena y ahora me voy a preparar el desayuno. Y aunque a pesar de haber dormido en el suelo... Mmm, y después de la paliza de ayer pensaba que no iba a descansar. He dormido muy bien y he reconectado pilas. Así que ya estoy listo para la ruta del día 2 hasta Santo Domingo de Silos. Haciendo parada para comer en la alcubilla de Avellaneda para ver a nuestro amigo Tomás. Y nada, la ruta de hoy se espera más cortita, al menos... Unos 40 kilómetros hasta la hora de comer y otros 30 y poco, menos de 38 porque, en... porque la ruta la tengo confeccionada, está retuerta. Y sin embargo me quedaré un poquito antes en el albergue del monasterio de Silos, que también es de donativo. les dejaremos algo por supuesto y vamos para allá a desayunar.